Bueno, podría pensar como en cuatro áreas del reglamento donde podríamos incorporar eh, perspectiva de género. Podríamos empezar pensando en los principios que rigen el reglamento, ¿no? Y ahí debería ser importante que quede consignada ¿no? la importancia de la perspectiva de género, de la igualdad de género y de la participación este, en características paritarias de las convencionales y los convencionales. Entonces, un aspecto sería los principios que guían el reglamento. Otro aspecto más aterrizado tiene que ver con la conformación, por ejemplo, de las comisiones, ¿no? de, las presiden de la presidencia, de las vicepresidencias. Sabemos que por la ley eh, va a haber una presidencia y una vicepresidencia, pero eso no implica que la convención no pueda después cambiar esto y quizás poner otras vicepresidencias, ¿no? O decidir una presidencia colegiada, no se ha llegado el caso. De todas maneras, creo que es, es importante que quede eh, cautelado en el reglamento, que tiene que haber una composición paritaria de todos estos eh, órganos, ¿no? de las vicepresidencias en, en relación con la presidencia, de las comisiones en las que se divida el plenario para actuar, pero no solo una composición paritaria al interior, sino ojalá también haya como una paridad transversal con respecto, por ejemplo, a las presidencias de las comisiones. Les doy un ejemplo. Si fueran 10 comisiones a formarse, que 5 estén encabezadas por mujeres y 5 estén encabezadas por hombres. La idea es, bueno, por suerte con la, con la convención paritaria hay muchas mujeres, ¿no? Pero la idea es evitar lo que ocurre muchas veces en los legislativos, que es que las mujeres quedan, eh, no sé si relegadas, pero asignadas a comisiones de temas específicos, ¿no? Y Entonces el tema. Eh, de género queda catalogado como un tema aparte, cuando en realidad lo bueno de una convención paritaria precisamente es tener perspectiva de género en todas las áreas y en todos los temas que se vaya a, a discutir eh, de la nueva, para la nueva constitución, ¿no? Entonces, principio, una cuestión más aterrizada, orgánica, de dónde van a estar estas mujeres convencionales que están en puestos de autoridad también, donde se decidan cosas, Después, eh, hay un tema que es relevante, que me parece que es importante cautelar, que viene de la mano con toda la evidencia que hay que las mujeres en política sufren desproporcionadamente de violencia con respecto a los hombres, ¿no? La famosa violencia política en razón de género. Entonces, me parece que es importante que el reglamento tenga un protocolo con respecto a esto para ver cómo actuar en el caso de que las convencionales, dentro de la convención o fuera de la convención, sean objeto de acoso, de abuso, de maltrato, de destrato, todo lo que tiene que ver con violencia política en razón de género debería estar también en el reglamento y debería estar pensado cómo actuar ante esos casos, ¿no? Y por último, un tema que no es el, el menos relevante, sino a veces es la condición de posibilidad de todos los demás, es pensar también en la asignación de recursos, porque muchas de estas convencionales van a estar por una cuestión cultural, histórica, social, ¿no?, de las mujeres, que estamos mucho más a cargo de los roles de cuidado, entonces, recursos para que estas mujeres puedan realmente participar en un pie de igualdad con los hombres en la Convención Constitucional. Entonces, recursos para asignaciones de cuidado, no solo de, de niñas, sino también de las personas dependientes que, que estén a su cargo, ¿no?, y que pueda alivianar de alguna forma la doble o a veces triple jornada que tienen las mujeres cuando salen del ámbito de lo doméstico. Bueno, es interesante el tema de los estándares de, de participación y de transparencia. Lo voy a responder quizás este al, al revés, porque digamos, primero, bueno, no hay mucha experiencia comparada, porque no son tantas las convenciones constitucionales que, que se han hecho, pero además, esta es muy particular, y es muy particular, digamos, en su origen, pero también ahora es muy particular en su composición después de las elecciones, ¿no? Entonces, por un lado, vemos una irrupción de la representación de personas provenientes del mundo de lo social, de organizaciones sociales, de movimientos sociales, ¿no? Que en general, en Chile, abogan más por un tipo de democracia participativa que de democracia representativa, ¿no? Y ahora van a ser representantes, de alguna forma, porque fueron electos y electas como delegados y delegadas a la convención. Pero estoy segura, entonces, que desde adentro van a proponer mecanismos de participación ciudadana para que haya alguna forma de que no sea que ahora que elegimos a las 155 personas, estas eh, decidan entre cuatro paredes, ¿no? Sino eh, la posibilidad de que haya canales de comunicación con la sociedad, con la sociedad eh, organizada, y hay un montón de eh, ideas sobre diferentes mecanismos de cómo se puede hacer esto, utilizando ya los cabildos autoconvocados y generando foros nacionales, hasta se ha pensado generar espacios, digamos, por, eh, por sorteo en distintas regiones, sobre temas, obviamente también las audiencias y todo lo que en, en general es más común, ¿no? que, que ya está más incluido y que es más conocido, pero me da la impresión que este nuevo reglamento entonces va a tener un montón de mecanismos Creo yo, o al menos a mí, los que más me interesan son los de abajo hacia arriba, ¿no? Los de la ciudadanía proponiendo, debatiendo y, y dando su opinión. Y no tanto los de arriba hacia abajo. Onda, plebiscito, referéndum, ya la convención tiene, ¿no? La Constitución va a necesitar de un plebiscito ratificatorio de salida. Sé que se ha hablado a veces hasta de la introducción de plebiscitos para resolver conflictos, ¿no? nudos críticos donde no se llegue a acuerdo eso hay que ver cómo queda en el reglamento, personalmente insisto, a mí me gustan más los mecanismos de abajo hacia arriba, más que los de preguntar este, y responder si sí, no, me parece que son como más eh, manipulables de alguna forma, y entonces me da la impresión de que a pesar de los resultados de las elecciones vamos a tener un reglamento con participación ciudadana que va a ir acompañando de una manera más cercana a la democracia participativa, pero creo yo también a la democracia deliberativa, entonces, hasta para personas ñoñas como, como yo, va a ser un, un, un lindo momento de observación, porque vamos a tener democracia representativa, participativa y deliberativa funcionando ¿no? este, a la vez. Y, y bueno, entonces, eso es lo que creo que va a pasar con respecto a participación. Sobre transparencia, de vuelta, no las convenciones, transparencia y publicidad. ¿no? y este, Las convenciones en, en otros países tuvieron... Eh, Transmisión por televisión, tuvieron este, actas públicas, en general en las plenarias, no siempre en las comisiones. Mi impresión es que Chile en este momento necesita o está a un nivel de requerir una transparencia y una visibilidad más completa. ¿no? Y, y bueno, estamos también en pandemia, entonces hay cuestiones que que implica que sea público, no no es que ya la gente vaya a poder ir quizás a los plenarios por una cuestión de aforo, pero entonces va a ser todo virtual, ¿cómo se va a manejar eso? Y ahí es interesante porque desde la ciencia política podríamos pensar que hay este, como algo que ganamos y algo que perdemos también con la transparencia y la visibilidad, no, y el peligro que siempre está detrás es que si no puede haber acuerdos un poco más como eh, aislados, si quieren, de, de la publicidad, que a veces va a ser difícil, va a ser más difícil seguir este adelante. Mi impresión es que si bien entiendo esas eh, esas preocupaciones y esa forma de ver la política que en algunos contextos tiene sentido, me da la impresión que en Chile en este momento eso atentaría mucho más fuerte sobre la legitimidad de la convención. Entonces me parece que con eso no se debe jugar. El proceso constituyente viene avanzando bien, viene avanzando de manera legítima, legitimada tanto en las urnas como en encuestas, eh, probablemente más legitimada con participación ciudadana al interior también de la convención, y en ese contexto me parece que la transparencia, la visibilidad y la publicidad de lo que ocurre en la convención va a ser ineludible, ¿no? Y que va a haber que pensar formas para que realmente esto esté disponible eh, a la mano de quien quiera este, estar al tanto de lo que ocurra al interior de la convención. Hay un punto que es súper importante y que está ligado a los territorios, porque la participación se da ahí, no se da en, ni siquiera, aunque, aunque pense, la pensemos virtualmente, no, no se da solo en, en esfera virtual y no se da a escala nacional. En general, y lo vemos en la, en la constituyente, ¿no? las personas electas fuera de las candidaturas partidarias más tradicionales son personas con arraigos territoriales, con luchas territoriales, con eh, movimientos sociales que tienen un componente territorial muy fuerte y ni hablemos de escaños reservados. Obviamente, para los pueblos originarios el territorio es súper importante. Entonces, ya esta idea ¿no? de que la convención sesiona acá en Santiago ha generado algunas este, resquemores. ¿no? Y entonces hay hay este, propuestas para que haya una especie de convención itinerante, pero bueno, todo esto también va a depender de la pandemia y de las condiciones de, de sanidad ¿no? y de salubridad general para, para poder hacer esto. Mi impresión es que vamos a terminar con un texto con, constitucional con un Chile más descentralizado y que vamos a empezar a ver como eh, los avances, cual película, de esto en, en la convención constituyente, ¿no? Porque, los reclamos, las demandas que vienen están muy atadas al territorio y las formas de participación ciudadana que se incorporen a la Convención Constitucional de manera de incidencia más directa también van a estar atadas a los territorios. Entonces, yo creo que eso, por un lado, es súper importante, vamos a estar viendo innovación al respecto. Todavía no me queda bien claro cómo, pero estoy segura que va a haber de, de ese tipo. No va a ser una constitución o un texto constitucional que salga de un comité de expertos, ¿no? De expertos a expertos. Entonces, evidentemente, va a tener una impronta de estas personas que han sido electas a la convención y que nos hemos pasado analizando las últimas semanas, ¿no? De cómo se parecen mucho más al Chile real de lo que se venían pareciendo eh, los órganos representativos colectivos en, casi, en la historia de Chile, ¿no? Entonces, por un lado, vamos a ver algo ahí de que realmente la Constitución no tenga, no le quiero decir trampas, pero que no tenga estos espacios a interpretación eh, que pueden alterar a veces el, el sentido original que se les da a las palabras, ¿no? Entonces yo creo ahí va a haber una, un desafío muy fuerte, por por un lado hacer un texto accesible, ¿no? Que, que la gente se sienta, dueña de, de esa constitución nueva que sale, ¿no? Y que sale de un, de un órgano muy diferente a los que han salido en las constituciones anteriores de Chile. Así que hay algo de pertenencia, ¿no? Y de entender y, y de sentirse plenamente identificada con la constitución. Por el otro lado, está este tema, si quieres, un poco más jurídico, que hasta a mí como cientista política, ¿no? Cuando participo en... En, en cuestiones legales en el Congreso, siempre necesitas tener al lado algún tipo de asesoría jurídica que te diga cómo, eh, una asesoría legal que te diga cómo, cómo estipular realmente las cláusulas para que no haya diferentes interpretaciones, para cerrar todos esos agujeros que a veces que tienen las leyes, ¿no? Que hacen que, por ejemplo, no terminen generando el resultado que, que se preveía o que era la intención original, ¿no? Entonces me parece que ahí hay un desafío muy interesante y que va a tener que ver entonces la Secretaría Técnica también que, va, que haya en la Convención Constitucional de realizar este trabajo, pero ojalá sin olvidarlo del lenguaje claro. Me parece que es súper importante para no, que no se sienta que esta Constitución ha sido capturada de alguna forma por un saber experto, que me parece que también está en la palestra, ¿no? Y o que también está siendo a veces enjuiciado a, a partir del estallido social en Chile. Entonces ahí veo, veo un, un, un nudo interesante y bueno, va a ser, va a ser este, interesante, valga la redundancia, ver cómo se resuelve eso. La verdad estoy este, convencida que no es solo importante el producto final del proceso constituyente. ¿no? La, constitución, la nueva constitución es muy relevante, tiene un poder real y además simbólico muy fuerte, pero es este mismo proceso constituyente el que va regenerando los lazos de politicidad, de politización, la gente está de vuelta interesada en la política y eso es bueno. Eh, ojalá surjan actores colectivos, digamos, que representen realmente a la ciudadanía. Hay una relegitimación, espero en ciernes también, de algunas instituciones, gracias a este proceso constituyente, que se viene dando muy bien y que se viene dando sin... Sin, sin dudas, ¿no? Digamos, el apruebo gana por mucho, la convención constituyente no quedó capturada, al menos a priori, por todos los miedos que había antes, ¿no? De eh, que una minoría de la población sea la que decida este, cómo va a ser el texto constituyente o si van a tener poder de veto. Pareciera ser que es una constituyente lo suficientemente diversa como para que ningún sector pueda vetar, ¿no? Y a la vez, lo suficientemente fragmentada como para que los acuerdos a los que se lleguen tengan que ser transversales, tengan que ser amplios. Y, y bueno, me parece que eso son buenas noticias para Chile. Tengamos en cuenta también que hasta hubo candidaturas que eh, hicieron campaña por el rechazo, que se presentaron y que ganaron. Es decir, que no hay casi sectores afuera de la convención boicoteándola. ¿no? Entonces yo veo que este proceso viene lento, pero hasta el momento viene bien, viene relegitimando la relación de la sociedad con la política, con las normas, con las instituciones. Y bueno, y, o, y ojalá siga así, ¿no? Pero solo eso, resaltar que el proceso es casi tan importante como el, el producto final, como el resultado, y que por eso hay que cuidarlo mucho.